¿Slaking? ¡Mi magia y Slaking No me la contés. Y yo estoy con un estándar chiquito. A ver, a ver, a ver. ¡A ver, ¡Ataca al Vaporeon! A mí no aguanta. ¡Fermillo! Compitruenos, bienvenidos a Pokémon X y Z Let's go, bienvenidos por fin, otra vez vuelve esta serie Que bueno, ya, ya volvió el otro día, pero claro, sí. en este canal vuelve hoy Así que, bienvenidos otra vez chicos, bienvenidos a disfrutar de esta increíble serie Si no visteis el capítulo anterior, lo tenéis en el canal de Javix. Y Oedi, puedes hacer lo tuyo eh, de siempre, de eh, toda la historia ¿Llorar? <risa> ¿Llorar o recordar el sorteo? El sorteo mejor, luego eh, no llorar Ya no vas a tener tiempo para llorar hoy, tranquilo <risa> Re, recuerdo a todo el mundo que simplemente dejan un like, un comentario, van a participar del sorteo, tenemos por la Por la parte de acá abajo, que van a participar por eh, una copia de los remakes de Sino, que tienen una pintaza increíble en los juegos. Así que dejen un like y un comentario, que va a estar muy bueno el sorteo. Muy fresco. Eh, ya estamos preparados para llorar. Pasamos a la, a la segunda parte del gameplay que va a hacer llorar. Perfecto. La parte de los lloros, ¿queréis verla chicos? Venga, va. Mirad por la ventana, mirad quién está ahí abajo A ver mm. Ah, Trevenant, perfecto El Trevenant <risa> Shiny <risa> Trevenant Shiny, <risa> maravilloso El <risa> <risa> Trevenant, ¿sabes? <risa> por cierto, tengo, tengo que comentar algo y es que me puse un estándar chiquito En el equipo, que tiene estos ataques eh, que no las están viendo, doble filo, me acuerdo que las hoces eran boca bocajarro. Y también me puse en electrode con onda trueno, manto espejo, rayo y explosión. Yo he puesto. Eh, yo, yo he entrado, meter a me vagabo más, no. Fin, no tengo más que comentar. Eh, Nos va a deletiar un. Nos va a deletir un. ¿Es lacking? Puede ser. Mentira. ¡Mi magios y es lacking! No me la contés Un saludo. Un saludo. Y yo estoy con un estándar chiquito. Chiquito Intimido, intimido el Slacking, Me gusta, me gusta Bueno, venga A ver cuánto dura Mega bombas, no Mega evolucionando Come on Nah, nah Full a bocajarro Full a bocajarro slacking, Soy más rápido que... Reflejo, bien Miaustic Nevada Tira reflejo ah. Por favor, confío en el reflejo tira, tira A bocajarro Soy más rápido que Slacking. ¿Cómo? ¡Uh! ha tirado el reflejo Qué god No, lo aguantó, lo aguantó Slacking. No, no metió no, el fuego fatuo, La madre que te parió Voy a por mis más Me la juego increíble Porque el mío no tiene reflejo, creo, eh Mi Miaustic oh. no tiene reflejo el bola sombra de Miaustic, Umbrío de Slaking, rip Miaustic al Focus que se comió. Me acabo de dar Focus. cuenta de lo lamentable que, que soy. Vale, rip Miss Magius. Qué triste, Dios mío. Qué triste lo eh... he hecho. Slaking, por Chesna. favor. Por favor, pórtate. Pórtate, Slaking. Tengo una duda, tengo una duda, tengo una duda. Mis Magius es fantasmada acá, ¿no? Sí. Mm, sí. Ah, le puedo pegar solo con cabezazos of Usen. No tengo. Ah, soy imbécil. Oh, Slaking no, imbécil. no va por mí, Slaking no va por mí. Te quiero, Slaking. ¡Aguanta! ¡Miaustic! ¡Miaustic! ¡Está fuera! A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, Le activó el seguro de debilidad. ¡Tiene seguro de debilidad! ¡Miaustic! ¿What? ¡Mi miaustic! ¡Chestnau! <risa> no? ¡Chestnau! ¡Chestnau! ¡Rip! Mm, ¡Rip! ¿Sí? Vale. Eh. Ausente, slacking, Claro, obviamente. Yo no tengo mucho bien. que comentar, la verdad. Ahora mismo. Nada, nada, nada. Mi miaustic va loco. Le he activado la tenacidad. Y tiene seguro de que le ha activado el miaustic de mi compañero ahora mismo. Vuela. Acaban de meter un Arcanine, en serio, y yo estoy aquí con el Abomasnow. Eh. Golpe te... oh, una... no, Me, voy a, meter unos... crítico, ¿Me dará... a voy a comer unos tíos ahora mismo. A... Eh... a buenas horas el crítico, Abel, muchas gracias por tu participación. Vamos, no, Fermillón. Fuerza lunar. A mí no. A mí no. Va vale, chicos. Solo el... quería informaros. ¡Oh, ¿Qué le están haciendo a mi compañero? Agua dudosa, no, no. Solo quería informaros no... que le he hecho. Eh... <ríe> le he hecho. Eh, frío polar a un Pokémon a un pez. <ríe> ¿Y lo has matado? Ah, perfecto. <ríe> a ver si lo ha acertado, pero. <ríe> Moría por el granizo, quiero decirte. Moría por el granizo, da no, igual. Lamentable. <risa> tío, me, me he vuelto tics. a quemar ¿en serio, la primera. <risa> me fijo en todo. Te tiene ¿En en controlado. No sé, pero. A ver, a ver, a ver. ver sea, de polla, tío, la verdad. Tranquilo él, tranquilo él. Que el está boada aquí, sí, ¿verdad? Faith aquí hoy, ya está la sí Sí, sí, sí, sí. Eh, lo que pega el Miss Magius. Ah, y yo saco un logros enfrento de Miss Magius. Nada, si tengo un IQ hoy. Ya valió a... con las intimidaciones, ya valió Vaporion, mete un buen agua o sea, por favor, te lo pido Tormenta de diamantes Intercambio Sí, Vaporion, sí, Vaporion, te amo, te amo, te amo ¿Qué tal vais? ¿Alguna muerte? Y eh, por ahora no Vale, pero, pero Ojo. mis logros, uff o sea, Algo Lux no estoy Rey. entendiendo, algo no estoy entendiendo ¿Qué coño Haro. va a hacer el arco anainese? ¡Yaros! Yaros y Lux, reingamble! Va Va, tormenta de diamantes ¿Cuánto quitas? Una no. santa mierda Eso es lo que quito el Brillo mágico Qué basura, tío Clefable claro, doble, doble intimidación me tiene. Vale, pante de luz venga. Oh, yeah. Fuerza lunar Dime que va a Aporion, por favor No, viene a mí, viene a mí Viene a mí, viene a mí A mí. Bocajarro Vale, no me lo hace a mí Ok, creo que aguanto Aguanto por nada El granizo Ah, no, si no es granizo Agua lodosa, no me está pegando a mí, ¿no? Pensaba que me iba a matar, pensaba que me iba a matar mi compañero, pensaba que me iba a matar mi compañero. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha fallado un de acerte al Kangaskhan. Ha fallado un de acerte al Kangaskhan. La madre que me parió. Es lo que estamos sufriendo, que tiene seis Pokémon de cada lado. Placaje eléctrico. Placaje eléctrico de Rimporion. Placaje eléctrico de Lux. Otra intimidación, mete a tomar por culo, tío. <risa> Vaya No puedo, vale, no puedo, Jaros, danza dragón, no pasa nada, no pasa nada. Creo... Vale, diría que no me preocupa. Fuerza lunar aquí en a mí, a ver, Zeguz, Zeguz, bien, Zeguz. Clefable. Hago Agua la dosa, vale. Bájale la precisión no, alguno, voy tío. Solo Jero. Te lo pido. Voy a ir contra Jaros y que el Luxray.. Tengo que ir contra Jaros. Que el Luxray se como un buen fuerza lunar de mi Clefable. Bueno, Tadler! ¡Bueno, Tadler! Me cago en la puta. Vale. Bueno, Standard es el mejor Pokémon del mundo, acá, no lo puedo creer? Otro que intimida, pero ¿cuántos intimidadores? ¿Cuánto tiene? a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, no, me la contes. ¿Has perdido uno? Eh, eh, no, no, te ha paralizado. No, no, me paralizaron nada más. Placaje eh, eléctrico, eh, bueno, Vaporeon ha sido un placer, amigo. Danza Dragón, Gyarados 2. Les, les cuento lo que acaba de pasar. Mi Standard fue más rápido que Gyarados 2 a más uno y lo equilibré de un golpe. Sí, mi Landtour mi, mi sorprendentemente también ha sido más rápido que Sería 2. Eh, sí, eso. sí, pero el mío está más uno se tiene un danza Dragon y todo, o sea que vale. la es sinie... Espera, un momento ¿Es siniestro Luxray? Sí, sí, sí, sí, sí vale perfecto. Fuerza ¿tú bruta, tú a mí no, a mí no. a mí no Fuerza bruta la Prey que me acaba de hacer Ay, ¿qué Danza de dragón otra vez, Dios mío Dios mío <ríe> Me acaba me acaba de hacer placaje eléctrica un Pokémon con, un, con absorbe electricidad Ah, perfecto Onda Ignea, lo fallé contra mi Contra mi carnivine Nada, <ríe> nada, nah, suerte mía. que está teniendo eco Qué flor en el culo está teniendo eco. Sí, sí, literal, <ríe> literal que estoy tirando paz mental como un gilipollas Madre mía, me van a <risa> Terremoto lo que, te lo que se mueva MacMortar Vale, Magmortar, eh, surf MacMortar me pasa el combate oh. sin ninguna baja Va, tío, he, he evitado la Onda no. Ignea con Lanturn. increíble. Qué grande, chavo, qué grande evita la Onda Ignea y mata al Gyarados con un latigazo Buah, buah Se viene Politoad. Uf, se viene. <risa> Vas a tirar la Onda eh, Ignea a quien yo te diga Oh. La verdad es que puede ser que primer combate del capítulo Tú. y ya estamos llorando. Yo la verdad he metido en turno 1 o 2 la pantalla de luz y gracias a eso no me he tenido que preocupar por nada en el combate. Nuestro Ahora, el compañero... Yo. El compañero no cura, ¿no? Eh, no, creo que nos tenemos que ir a curar. Sería si, lamentable digamos. que no curase, tío. Chequea, no chequea no los Pokémon, chequea. Chequea no, cómo bueno. se menea, a ver. No, no, no, no se menea, no se menea. No se menea. No se menea, no se menea. Hay lamentable. que ir al centro Pokémon a menear. Vení esta, ¿no? es. Pues mira, está. Está. Sí, sí, sí, sí. Surf ¡Adiós! Yo voy a ir con Fermillo en este combate, meto las pantallas nada más empezar Pim, pam, pum Nada, me encanta Standler. es... Está muy, muy roto Me encanta Ajá, ah, mira, jeteando a Stanley y ahora fan número uno Sí, sí, sí, sí. Es, que, es que intimida súper rápido y pega una locura Cogiéndole sí. cariño te de Jesús, ¿eh? Chavales, vale. estoy esperando Con en el gimnasio y hielo, la verdad que va a ir volando a ver ese Mega mega a mí ese Mega Electivire que nos van a sacar. <risa> es que no, no, me acordaba de que tenía Nevada mega Megabomas, Uy. ¿no? Y le he quitado Ventisca. Y... Ah, perfecto. Buena idea. Bueno, la verdad la que realidad. estoy abriendo bien. Estoy abriendo bien con Carving, siempre estoy metiendo pantallas y cosas así, y la verdad que me está dando una locura. La verdad okay. que sacarle el Ventisca al Megabomas no gustó tres jugadas malas en el Skywalker. Es este que cal... más intimidadores. ¿Qué problema tienen con los intimidadores? A ver, es crafty. Oye, es que es malo, es malo ataque especial, mi o no, por eso le quito quitado a Ventisca. Ah, amigo. Vale. A ver. Miaustic, me oyes, ¿no? No metas el mete mete el reflejo. Ahora sí, ¿vale? Meto yo la pantalla de luz. Ahora mete el reflejo tú. Miaustic, mete brillo mágico. Miaustic, mete brillo mágico. Miaustic, meteme un reflejo porque si no, rip estándar. ¿What? ¿Rip? ¿Qué ha pasado? No sé. ¡Oh, crítico! ¡Crítico, eso no. es un crítico! ¡Eso me vale también! ¡Eso me vale también! <risa> ¿Estamos de puta broma? ¡Doble crítico! ¡Oh, oh! ¡Mi canga flying! Increíble. Fake out de Scrafty. ¿Cómo? Damn, son? ¿A you find this es... A mí solo me tiró el, sor el sorpresa Scrafty, ¿no? Por lo que veo. Perfecto. Vale, fuera Miaustick. Eh. Ay, no he empezado bien. Yo la verdad can que. no rubó la sombra. R Miao's en absoluto empezó bien. Rip Miaoustic. No he metido reflejo, no hizo nada, Miaustic. El poco <ríe> que se comió. ¡No muere nadie! ¡No muere nadie! Vaporeon, bien, Vaporeon, bien, Vaporeon. Esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Ay, no muere nadie. Wizzing. Think... Fuck off. Ah, se ha matado con el casco dentado. No me jodería. Sigue muerto alguien al final. También. Vale, cansa saca Vaporeon. Bien, ¿qué me sacan ellos? Wheezing Me estoy oliendo que ese Wizzing tiene fuego Fatuo Y no me hace ni... Me estoy oliendo cangata. que va a explotar Me estoy oliendo que va a explotar Y porque tiene un chandelure al lado Me huele que va a explotar Pues Sinceramente antes. Onda ver, Abel, Abel, Abel, Abel, A ver, a ver, a ver, Otra, otra, otra morde más que sumo, perfecto, <ríe> perfecto. Claro. Creo bueno. que me conviene camp... Hey, nah, nada, no, no, no, vamos volando Vamos volando, sigo sin perder un PS, nah, increíble va. Tormenta increíble. de antes El Wishing se protege, me viene bien que se proteja chubiones. Ataca al Vaporeon A mí no aguanta, Fermillo Rip Fermillo, crítico No, es que sin el crítico no morías Sin el crítico no morías Wishing, Wishing. Wishing, no explota, ¿no? Dios Los críticos, Wishing tío o no. Tío, me ha hecho un crítico en el momento más Fuck ah. No lo puedo creer, que me da toda una onda ignia Pájaro osado. a por vaporen, a por vaporen. A por vaporen, a por vaporen. un crítico que es que me cago en toda su calavera, tío. Uy, sin fato y lo falla bien. Electros. Electros, tú lo que me faltaba. El Wisin a mí no me molesta tanto. Danza lluvia. ¿Para que ¿Para que no te falle los. Claro, danza lluvia para que no te falle los truenos el Electros y te mate más rápido o qué? Buenísima jugada O sea Somos imbéciles Ha hecho lo mismo Vivaporeon, eh Lo mismo Mira, Trueno Bueno, menos mal que me lo ha hecho a mí Y me paraliza Con un crítico O sea, es que vete a la derecha Crítico y me paraliza Crítico y me paraliza O sea, cómeme los Y me paralizo Y me paralizo Perfecto El mejor turno de mi vida Yo ya estoy dos contra uno, eh He hecho focus a la izquierda Y ahora estoy a la derecha El de un raso No lo bajo en la vía ni de, ni de 20 rayos lo bajo Buah, Electro Yo solo puedo decir que me cosa? estoy Tilteando de una forma bastante hardcore No te paralices, Cofagrigus Vale, gracias La precisión. Lanza Tengo para meter electros. un tóxico de a mierda A mí, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué, son, tóxico? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué? ¿Qué fue el mal que hice yo? Por favor, te lo mereces Te lo mereces, ¿Por Freddy ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Ah. Macandic, killer estándar, ¿Por qué me lo mereces? Vamos para allá. Rayo, nah, dime qué vas. Nah se Carabinio, protegió, niño. tío. Fuck. Es tira, increíble. Como sebo. Estoy chido. Estoy increíble chido. que hagan focus a me hagan focus a mí, que soy tipo planta con un rayo teniendo un vapor en el lado. O sea, mm, ¿Por qué? No, como que no te paralice a ti también. Vale. Ah, ya está. Vale. Eh, que no es me das un... a mí, vaporio. Relajo. Noo no, acción, Relax, no lo no, ¿Lo matas? No, no lo mata el veneno todavía. Tiene relajos, no Yo no, es que lo no, he matado no, un hit, pero. Vale, más rápido, no, Dragonet, o sea Full contra Selectros. Vale, fuera Electros. Nada, mi mi Mamoswine es muy bueno. O sea, me encanta Mamoswine. Quiero que admiréis mis dos turnos seguidos. Primero, mete la, la, la lluvia de Aporion de tal forma que le hacen un rayo y un trueno. Pero el trueno 24. me lo hacen a mí, me paralizan y me hacen un crítico y me paralizo. <risa> eh, un me poquito hace un de crítico, suerte, me Javi. Me paraliza Y me paraliza Fuck off, man. Que la vida son dos días, hombre. Me mataron al estándar aguanta Aguantas Dragonite. Aguantas Dragonite. aguanta Dragonite bien, Dragonite. Right. Enfado y Crobat. No sé si lo aguanta, pero. Ah, no se lo ha hecho Crobat. Lamentable. Es que es, es aleatorio el enfado. En combates dobles. Ah, o sea, pero sí antes, dragona, es que, sabes, es que, que los dos turnos había atacado al mismo sitio, ¿sabes? Entonces yo estaba un poco diciendo, bueno. Nada, que has codido, que has codido. ¿Queda ya? algo más? No tengo cariños con ningún Pokémon, Eddy, porque mueren No, no, es que me empezó a gustar mucho porque era muy bueno estar en el Cicumino de Ignia Pero cuánta defensa especial tiene Es de papel Chicos, sabéis sí. no creo que lo sepáis ¿Alguien sabe si este tío tiene inmunidad o si tiene sebo? El Snorlax. Ni la más mínima idea, Ni Ni la más idea. Yo le he hecho un puño di mareo di y ahora diría, vamos, que eh. tiene, diría que tiene inmunidad porque yo le tiro un chuzo y le hice bastante daño Vale, le, le acabo de hacer tóxico O sea que se pega Dragonite se pega Dragonite Muy bien Matan a Dragonite Matan a Dragonite Matan a Dragonite Perfecto <risa> Y yo me Mira, voy a paralizar me ¿Verdad? Dos y, yo me... ¿no, eh? y yo me voy a paralizar ¿Verdad? No, tóxico No tiene inmunidad Menos mal Menos mal tener a sebo Es muy típico el sebo Sí, es lo que entiendo yo Porque vaya vale. no tenía O sea, que tiene que tener sebo 100% No fake Esto... Esto bastante fuerte. Le queda algo a mi compañero Chestnut Perfecto Delante de un crobat O sea, justo lo que quería Perfecto Bola sombra a Crobat tenemos que, hacer hacer que haber hecho un reto y era hacer todos estos combates sin morir, sin, sin curar sin, no, no, no, no, no, no, claro, sí Y me pongo un Arceus en el equipo si me lo paso No, no, no Chavales, mi, el, el chestnut ha hecho barrera espinosa y se ha protegido de los dos y ha dado recoil a los dos Ya, que ya tengo que levelear a otro, voy a ir con cinco para no levelear a menos <coughs> Que bueno Que qué qué, ¿Qué, qué? Sí, bueno que caiga un ratito No, está el de reir no está de Rip estandar Rip vaya Rip chestnut Vaya metido Pues yo voy a atacar a la nada Espero que tenga algo más Mi compañero Porque creo que me quedo solo eh Puño fuego A ver Vicente Me tendrá seis ¿no? Uf, ha dolido Crítico Otro crítico, tío Otro crítico, macho Llevo 4 en este combate Me han hecho cuatro ya <tos> Disfruta, Havix, un poquito, hombre. Voy con 5, voy con ¿Sabes que no te van a matar ninguno? Pues ya estaré ya, ya, ¿Qué le queda? Voy con... Voy con no, voy con 6. Voy a poner uno para sacar. Vale, Clefable. Perfecto. Ya se lo queda este pibe. Protect. ¿Me ha uno que no, me, me paralizo No, me la contés. Verás, verás, verás. Yo voy a poner la cámara de Havix aquí full screen para disfrutar de esto. Perfecto. Suego segundo. La... Crítico. Perfecto. Me llega a hacer... Uff. 5 críticos en un combate y ya salgo por la puerta, te lo juro. que. <ríe> Salgo por la puerta. Eh, sería gracioso, sería gracioso. pensar pensaba en el clip. Se viene otro parálisis, se viene otro parálisis. Ah, no. Ah, como juega safe. No, jugar, no tira, eso, no tira tío. show, no tira show. Mira, el clefable te lo termina. También te digo, con mi equipo full defensivo para todo, tío. Es como difícil. No juegas safe. Yo de ahora o sea, en más confío en mi spinarak. Ah, curar. Venga, la toma por culo. Ah, bueno, y a poner un Pokémon que se ha muerto Carving, claro. ¿Se ha muerto Carving? Joder, remonto una muerte hoy. ¿Qué es esto, familia? lo he dicho. Sí, sí, sí. Yo cada vez me alejo más. No paro de morir, no paro de comer verga, no paro. A 13 vidas se tengo el cuidado. La verdad que no sé si vamos a dejar el episodio por aquí. Alguien tiene algo más que decir o entramos a luchar contra. vale, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare! Les quiero proponer. No, no, no, les quiero proponer algo A ver, que puede cambiar, puede cambiar el rumbo de la serie muy seriamente. La cosa es así. Viendo que en los últimos... Estamos, este es el capítulo número 31, si no me equivoco. Bueno, viendo que en los últimos 31 capítulos vengo comiendo verga... Uy, uy, uy. Eh, quiero, Empieza mal quiero empieza la cosa. Ya. Un pequeño trato. La cosa es que hay un bicho en mi caja Que no es scissor, sino que es Pinsir Que me gustaría revivirlo porque Mega Pinsir eh, eh, Sí, Mega Pinsir Mega Pinsir me vino muy bien en el gimnasio uh -huh. planta Y me, me ayudó un montón Les quiero proponer No les... Les propongo que se les sume un Pokémon A sus filas, pero No va a ser reviviendo Sino que les propongo una Ruleta de Pokémon Pero no cualquier ruleta Hombre, podemos hacer Acá. ruleta de Mega Pokémon directamente Tú vas a conseguir No, no, no, no, no. no, no, sí, no, no. Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, me gusta Eko. Me gusta eco me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tú vas a conseguir <terminology> una Vega, nosotros podemos conseguir otra. Me parece una buena idea, Echo No, negar. No, no, ¿vale? Me ha gustado cómo piensas. ¿Eh? Entonces, lo que pasa es que van a tener un Pokémon de más. Yo voy a revivir un Pokémon que ya tuve en un pasado. Eh, a ver, te puedo comprar la idea, vamos a meter, vamos a hacer una, venga, vamos a hacer una mezcla. Una ruleta donde en la ruleta haya mínimo un legendario y una mega y lo demás Uy. Pokémon random y lo demás Pokémon oh. random. Sí, sí, sí, sí, sí, me gusta, me sirve, me sirve. Y nos puede roroso, tocar roroso, cualquier otra cosa roroso. random. Bueno, mm, me sirve, me gusta, me, me, gusta ha bueno. me ha gustado, me ha gustado lo que ha pensado. Está bien. Está bien. ¿Sí? ¿Sí? sí. sí. Va calentando Mega Titer, va calentando Mega, va calentando me mega tiranitar va, cal va calentando. Va calentando Mega Tizard, <ríe> de locos. Me di un, un Megaudino megaudino <ríe> <ríe> los dos. <ríe> Creo que hoy ya es día de que yo no vaya al primero Porque siempre voy primero en las ruletas Creo que... Mega, pues yo mira. primero Perfecto eco a ver cuál es su legendario y su Mega Que es lo primero que estamos buscando ¡Zabdos! Zapdos Zapdos No está nada mal ese legendario No está nada mal ese legendario Débil solo a roca y a hielo Vale, nos falta la Mega mm, Mega Driflin. <risa> <risa> Megalakazam, oh, Megalakazam. Oh, Megalaka ese sí está. ¡Uy, Megalaka sí oh, sí cool. Megalakazam! ¡Dios, el increíble! Es un aerodáctil por la parte especial ese. No. Vale, amigo. y ahora los cuatro primeros random y ahora ahora cuatro, los cuatro Pokémon los random. Cuatro que restantes. No que no pueden ser ni legendarios ni medio. ¡No! ¡No, Hydreigon! ¡Uf! Es es es Kuntan no cuenta ni Rosary tampoco. Hydreigon, <ríe> Nidorino. Como le salga un Hydreigon. ¡Qué ruleta! Sí, la, verdad que... la verdad que no tiene qué mala ruleta, pinta. La rubeta, qué, ruleta la ¡Qué ruleta! Que ruleta! tiene? ¡Qué ruleta! A ver, uno más. No, dos más, dos. Haxorus y Simisage, No cuenta. Ah, Simisage sí, Haxorus no. Ah, Haxorus no, vale. Haxorus no, sea, Haxorus, voy, de hecho, voy... se llama Echo. Haxorus se llama Echo. Es verdad, es verdad, no me acuerdo. <risa> Full Simisage. y bueno, gran Pokémon! O Mantaic! ¡Oh, Mantaic! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Nah, vale. nah, nah! Es, esto es un 50% increíble, 50%, literal, 50 basura. Literal. Literal. Man. literal Encima ¿En los momento? tres están juntos, están juntos. <risa> Ay. A ver. Ay. Vamos, vamos, vamos, vamos, pasa, vamos, Pasa, pasa. Sí, no. <risa> sí, <mis age>. <risa> sí, sí. Sí misage, pensé que había ido con Sí Sí, sí misage. F, chicos! Ahora, el tema ahora, está ahora. El tema está en la suerte de Javix. Vale, a ver que luego hubiera salido en la segunda. Perfecto, zap 2 de locos. Zap perfecto. <ríe> ¿Por qué para propongo ti estos ti tratos? Ti ¿Por ti qué propongo un trato que. <ríe> a ver, yo. Por el, todo por el título. Es <ríe> la parte de la suerte que me falta en esta serie, las ruletas. A ver. A ver cuál es mi legendario y cuál es mi. La parte de Legendario que no principal. Macham, Talon, Flame Dura. No hay megas ¿verdad? aquí, ¿no? No. No. no. ¡Volcánion! Joder, qué legendario. Y, y me agarre de War, tiene un rayo. Me, me agarre de O no, me me no. no está de no, no aquí. No no, no, no, no está me agarra bueno. No, no, no. Volca Volcánion. No, no, no. Ha salido rápido. Volcánion es un poquito principal, ¿no? O sea, tiene su sí, propia película. Mis huevos. Tiene su propia película, tiene. Mis huevos. Venga, los cuatro Pokémon que me faltan son. Articuno, no, Articuno no cuenta. Wartortel no. no cuenta. Electro, Chandelu. tampoco ¿Por qué, no cuenta ¿Por qué no cuenta Articuno? Buen Pokémon. Porque ya tenés un legendario. ¿Y qué? No, no, ¿Cómo y qué? Que las ¿Si los, no no los no principales están permitidos. No, no, no, no. no, no, no. no, no, no. Es, no dicho es un legendario. Y un legendario, exacto. Un legendario en la ruleta. Qué Te digo, Ferrozón. ¿Es Lurpuff no cuenta? Te digo, Ursa o no sé. De Ursa no mm. cuenta, alguien ha tenido un Yo creo tengo un Ursarin, creo. No, no creo lo bien, sé. ¿eh? Sí, sí lo tengo, sí lo tengo, sí lo tengo confirmado. Vale, confirmado. me gusta, Echo, no Me, me <ríe> gusta. ¿Cómo a monkus no vales, Among no cuentan. No le cuenta? tengo no, no, yo. Así que ¿no? Yo también. No cuenta ninguno. Sí, no cuento ninguno. <ríe> <ríe> <¿Apareció> <ríe> ¿El Iron? ¡Ay, me apinsi, me apinsi! en estelar? Sí, es? sí, es? sí, sí, sí, ¿cuál es? ¿Vale el Iron? ¿Cómo? El Iron sí, claro. Mega, ¿no? Pero no sé si está, pero bueno. ¡Ninguno tuvo, omega No, uno tenía a no. Vaya, gallo, más o a sea, un ar, ar, por cierto, un, porque un aron, aron chiquito, ¿no? Bueno, ok. El Iron es otra mega, Vidril. Otra mega. Me... <risa> otra mega más. Nah, Amigo, mega ojalá la que la bleta, eh. No hay ninguno más en la ruleta. Que, que eh. no quiero? Nah. Es que, que no quiero. Es que... <risa> <risa> yo qué dije... Yo qué dije... La cosa está en la suerte de Javix. No lo puedo creer. No, no puedo hay creer. nada la malo en la ruleta, realmente. Prefiero volcánio Megagar de bueno Mega Megavidril sería lo mejor, diría yo. Ojalá el resto, es que me salga lo que me salga me vale, o sea que... Un lyron un un chiquito, ojalá, no lo puedo creer, nada. Chandler bien, bien, bien, bien, bien, el más bien, light, bien, bien, el más light, bien, el, más light bien, el más light. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, no he, puesto la, no he puesto la escena, soy gilipollas. Bueno, chavales, pues hasta aquí el episodio de hoy. Eh, por fin adelanto una muerte, esto es increíble, es maravilloso. Estoy, no sé, ¿cómo es esto? Feliz. Eh, dejad un like. ¿Qué quieres que os diga? ¿Vosotros eh, queréis comentar algo? No paro de llorar, no paro antes llorar de irnos, Antes de irnos, quiero presentar al nuevo dios de la serie, chicos. Chatot, casi 200 Cuidado. de ataque especial, maquinación chachara, onda digna y estruendo. Bueno, Yo tengo este aria 2 chiquito, con francotirador, chupavilla, golpeavajo, sombrero. Un loro de pasar. mierda, perfecto. No, no. Yo Joder. tengo una araña chiquita, perfecto. Vaya dos incorporaciones, <risa> pero vaya vida que me he sacado. <risa> Creo que vale. empieza la remontada de Echo. Venga, ti que, <risa> que sí, bebé. Ya no se incluye al mismo. No, Jamás. Jamás. No hay capítulo que no pierda un Pokémon. Bueno, chicos, dejad un super like de una Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon X. Y. ¡Z! Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao.